¿Qué tal, amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Miradas de Histerlaya. Hoy sábado. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar conversando con el analista político Antonio Aval, acerca eh, de la gestión del presidente Luis Arce Catacora y también del vicepresidente David Choquehuanca, la relación con los movimientos sociales. ¿Qué tal? Aumentar la producción, queremos que se haya más inversión, ¿verdad? Otros son los temas que estamos conversando en nuestro país, porque nosotros, hermanas y hermanos, sencillamente estamos siendo observados en el mundo entero porque tenemos pues la estabilidad económica más apetecida por los otros países. Ya no pueden seguir robándonos, hemos luchado hermanos para defender nuestras riquezas, nuestros recursos naturales, nosotros el pueblo, por eso somos nosotros los que vamos a defender el estado plurinacional, nuestra democracia la estabilidad económica, hacer respetar a las autoridades legítima y democráticamente elegido. Somos nosotros, no son ellos. Bueno, en esta oportunidad tenemos en nuestro sede, de Viallar Televisión, aquí en Cochabamba, eh, al analista político Antonio Aval, quienes vamos a hacer un análisis acerca de lo que ha pasado en esta gestión 2022. Muy buenas tardes, Antonio. Es un gusto poder nuevamente tenerlo aquí en la sede de Avialla, la televisión. Buenas tardes. Un gusto estar nuevamente en Avialla, Conchado. Bueno, Antonio, ¿cómo ha visto? Comenzaremos en primera, en esta primera etapa. ¿Cómo ha visto la gestión? del gobierno nacional? Son diferentes problemáticas que ha atravesado el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce catacora Esta gestión ha tenido una ruptura, por supuesto, que es la ruptura del tema del censo, pero um, un tema fundamental, como es el tema económico, se ha manejado razonablemente. Por supuesto que hay muchas observaciones de analistas económicos, que dicen que estamos empeñados hasta en la camisa, que ya no tenemos reservas. Eh, un lenguaje catastrófico que lo han venido repitiendo hace muchos años. Pero la práctica demuestra que hay un manejo avalado por las organizaciones internacionales y que nuestro crecimiento de alguna manera económico se mm, ha visto y ha afectado con los sucesos de Santa Cruz. Lo de Santa Cruz ha determinado un doble eh, sentido, el tema económico y por otro lado el tema social. Yo creo que en ambos el gobierno ha manejado uh, adecuadamente. Es posible que a muchos no les haya gustado la solución, pero es una posibilidad también de eh, demostrar que el gobierno no va a emplear eh, la violencia hasta el último minuto, es decir, hasta que se agoten todas las posibilidades. Y ahí eh, ha sabido manejar también el conflicto del um, Parlamento, aunque eh, ahora se está uh, enfrentando a los bloques que efectivamente existen en el Parlamento. ¿no? Existen um, bloques que no están contribuyendo a um, aprobar rápidamente un presupuesto general de la nación. Yo diría que por lo general, en lo económico, en lo social, ha estado un buen manejo el tema político. En el tema político sí hay muchos déficits en el gobierno, eh, por, supongo yo, porque el equipo que le acompaña no tiene una experiencia, especialmente en la temática de movimiento social, cómo se han gestado los nuevos sujetos históricos en Bolivia. Y por eso oh, no hay una buena gestión política. Bueno, eso sería una de las eh, debilidades que tiene el gobierno nacional en estos momentos. Sí, yo creo que hay un tipo de relacionamiento que, por supuesto, se lleva a, a nivel de, los, de las cúpulas dirigenciales, pero la relación política tiene que ver con una dinamización de los movimientos, es decir, ese acompañamiento permanente a una gestión de gobierno. Eso no se ha notado. Eh, por supuesto que hay movimientos sociales en entregas, en algunos eventos nacionales, pero la dinámica a la que estaban acostumbrados los movimientos sociales, por ejemplo, a través de el, eh, primero el Estado Mayor del Pueblo y después de la Coordinadora Nacional de la Democracia, estaban en otros ritmos, en otros niveles de actitud política. Eso no se ha podido poner en vigencia y eh, se nota un déficit ahí muy profundo en la relación concreta y dinámica con los movimientos sociales Bueno Antonio más adelante vamos a estar hablando del tema de las organizaciones sociales bueno tenemos nuevamente que hablar este, del tema del de crecimiento económico la estabilidad económica que en esos momentos nosotros estamos atravesando aquí en nuestro país son diferentes analistas políticos que han dicho muy bien lo has manifestado eh, que estamos colgados hasta el cuello ¿no? pero eh, eso hablaban hasta la gestión del expresidente Evo Morales ¿entonces? sí eh, de alguna manera uno hace seguimiento, ¿no? Hay un economista que es eh, catedrático en, en la Universidad Católica de la Paz, que además dirige un posgrado, y que permanentemente, desde el primer día, si no me equivoco, que asumió Evo Morales, cada año hacía predicciones catastróficas, que se va a caer, que es mentira el crecimiento, que no vamos a ir adelante con las medidas de nacionalización. Siempre eh, mantuvo un discurso catastrófico, y lo ha repetido este año para no romper su tradición. Uh -huh. En cambio, otros más serios, eh, incluso que tienen tendencia liberal, decían no, ha habido un buen manejo de la economía, especialmente en la gestión de Evo Morales. Y ahora también, o sea, los respaldos, que siempre han tenido los economistas son las organizaciones internacionales y los organismos internacionales eh, mantienen que la economía boliviana está en un rango superior al estándar no solamente de américa latina sino del mundo porque hemos enfrentado este panorama de crisis producto de la guerra en europa y de la pandemia entonces los organiza las organizaciones internacionales no se pueden equivocar. Y ahí, más o menos, la calificación está eh, muy buena, no no es excelente, pero muy buena para el gobierno en la gestión económica. Lo ha dicho la Cepal, ¿no? Antonio, lo ha dicho la Cepal, estamos entre los 10 países que, del mundo que ha recibido de nuevo forma una menor inflación. ¿Cómo ha visto la gestión de Luis Arce Catacora en esta gestión valga la redundancia a 2022 yo creo que el reactivar la economía poner en marcha la inversión pública estatal ha sido una buena medida porque de eso se trata de generar eh, dinámica económica para muchos son medidas keynesianas lo dijimos alguna vez pero en realidad también eh, tienen que ver con la lógica de la economía comunitaria es decir hay eh, figuras de la línea, hay figuras redistributivas que tienen que ver con la economía comunitaria. Por lo tanto, eso se ha ido dinamizando. En esa medida ha habido éxitos, eh, pero que han tenido que eh, sacrificar algunos otros campos. ¿no? Eh, la preocupación de inversión en educación y salud, me parece, que han ido por... por por un rumbo no acelerado como se decía antes no, uh -huh. estas entregas que estábamos acostumbrados de, de cada fin de semana colegios, escuelas postas sanitarias, hospitales bajó un poco y claro tenía que ser así lo que se priorizó fue la inversión estatal directamente para reflotar empresas estatales sabíamos que el proceso de privatización nos había llevado a un pozo estamos hablando de BOA, de Intel, eh, de todo aquello que se entregó, sino a empresas privadas a un mal manejo económico. Eso fue en la gestión de Janine Áñez, ¿no? Eh, entregaron a ejecutivos de empresas estatales, siempre, TV, Intel, desfalcos Económicos, una muy buena iniciativa que esta gestión ha llevado adelante, ¿no? Antonio? Exactamente. El, el invertir en, y fortalecer la economía en las empresas estatales como el BOA, como Intel, eh, con mi bol, ¿no? creo que han sido medidas muy acertadas. Eh, por supuesto que van a decir que hay un despilfarro. ¿no? Algunos sectores de la empresa privada están acostumbrados a llamar despilfarro a la inversión que hace el Estado en la dinámica económica y también inversión en lo social. Bueno, Antonio, te permito que realizar, realizamos una breve pausa, si me permites, y enseguida vamos a retornar más con su programa Miradas desde la Estamos realizando con el analista político Antonio Aval toda una evaluación acerca de la gestión 2022, la gestión del presidente Luis Arce Catacora. Enseguida, retornamos. Estás viendo Avia Ya la televisión, un continente de culturas.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 Bueno, gracias por continuar con su programa Miradas desde la YACTA, un programa realizado desde la regional eh, Cochabamba. Bueno, seguimos conversando con el analista político Antonio Aval. Ahora ha que abordar, hace un momento hablamos del tema de los movimientos sociales. ¿Cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales durante esta gestión 2022 eh, con el gobierno nacional? Después de una participación determinante, en la recuperación de la democracia los movimientos sociales, especialmente el pacto de unidad, ha bajado en su dinámica porque ha recibido una herencia del golpe que ha debilitado por ejemplo a la CIDOB la CIDOB, la organización más grande de los pueblos de tierras bajas, se ha dividido y no puede solucionar su problema de unidad ¿quiénes han dividido a la CIDOB? Claramente eh, el golpe, Yanine Áñez y las corrientes que eh, favorecían esta mirada eh, contraria a una fuerte organización política, sobre todo, de la sido. Eso todavía no se ha superado, existen dos organizaciones y por lo tanto el pacto de unidad se ha visto debilitado. La central obrera boliviana no ha tenido el protagonismo que se esperaba, ha estado en acciones más reivindicativas, gremiales, propuestas hacia el gobierno, aunque asumió una posición ideológica cuando pasó lo del censo en Santa Cruz. Eh, hay corrientes dentro de la CTUCB, por ejemplo, que eh, por el tema político de fondo también le han quitado cierta uh, fortaleza. Las que sí se han mantenido fieles, fuertes, orgánicamente disciplinadas han sido las compañeras de eh, bartolina sisa Sin lugar a dudas, la organización más fuerte, orgánicamente muy responsable, disciplinada y que eh, ha mantenido el apoyo al gobierno, ha mantenido la fidelidad política al MAS, no han habido escisiones, divisiones, yo diría que es el corazón en este momento de lo que son los movimientos sociales, especialmente de pueblos, naciones originarias, campesinas, indígenas Entonces estarías reemplazando a la central obrera boliviana Recordemos que en la gestión del expresidente Evo Morales siempre se veía ¿no? a la central obrera boliviana como eh, la máxima representación Sí, en el CONALCAM, eh, la cófera era por, por diseño histórico quien se decía cargo de la coordinación y de todo. Pero oh, el pacto de unidad, yo creo que con el rol que han jugado en la recuperación de la democracia, en ponerse frontalmente frente al, a, al golpe, creo que se han ganado un lugar protagónico en nuestra historia y entre ellas las compañeras pactóricas las buenas direcciones que ha tenido, no podemos decir que alguna dirección ha fallado. Todas han sabido responder en su momento, tanto la dirección nacional como las departamentales, a lo exigido por esos momentos históricos. Y hoy también se encuentra en el debate político ideológico respecto al tema de la unidad, respecto al tema de la conducción del gobierno y de las propuestas que, como pacto de unidad, siempre ha mantenido. Antonio, se denuncia, son diferentes autoridades, representantes de organizaciones sociales, denuncian, ¿no?, que hay infiltrados, infiltrados de la derecha boliviana dentro de las organizaciones sociales. ¿Esto estará ocurriendo? Históricamente, la manera de debilitar movimientos sociales, movimientos políticos, han tenido en la estrategia de infiltración lo que se llama una quinta columna, ¿no?, y es verdad, existen infiltrados que no van a estar en primera fila. No son los dirigentes que a veces se presentan para disputar una dirigencia departamental, central, provincial. No, son agentes que funcionan desde las sombras. Son los que ponen recursos, los que soplan las ideas, los que en definitiva ponen actores para viabilizar políticas ya definidas por ellos. Eso siempre ha pasado, ¿no? Sabemos quiénes andan con dinero, sabemos quiénes están queriendo corromper dirigentes, esa es una vieja práctica, ¿no? Se disfrazan de centros de estudios, eh, hacen reuniones, seminarios y detrás están eh, reclutando a gente que va de los mismos movimientos sociales que va a entrar a debilitar a estos instrumentos, sin lugar a dudas a infiltrar. ¿Qué debería realizar los representantes de las organizaciones sociales? Antonio, ¿alguna recomendación también que en ese momento no está bien? Hace poquito estaba repasando yo la historia de la CTUCB y las crisis que ha tenido. Y hay un Congreso clave, que es el Congreso Extraordinario en Potosí, ¿no? El 88. Y en ese Congreso, la mayoría de los documentos que se presentan son autocríticos. Y dicen... Hemos estado en una crisis permanente, los dirigentes no responden a las bases, no están haciendo el trabajo, no, no hay control a los dirigentes. Es una crítica tremenda y creo que eso es lo que hace falta en estos momentos. Un momento de autocrítica para ver cuáles son las debilidades que existen en este momento en las organizaciones sociales, especialmente en las CETIUSB, de lejos, es la organización que tiene más peso en el tema político, junto con las Bartolini. Y esa reflexión interna tiene que llevar a mejorar los controles sociales. Es decir, que los dirigentes realmente tengan vínculos con sus comunidades, con sus centrales, con sus provincias. Porque ocurre de un tiempo a esta parte que hay muchos dirigentes que como paracaídas llegan de algún lugar. Creo que eso se tiene que controlar y de esa manera va a haber un filtro para evitar estas filtraciones a las organizaciones. Bueno, eh, por último, Antonio, ¿qué es, ¿cómo ve para la próxima gestión el gobierno del presidente Luis Arce Catacora? Hay un desafío que no es solamente del gobierno, no es solamente eh, de las organizaciones, es de todos, absolutamente de todos, y es el de consolidar la democracia. Hay que consolidar la democracia para evitar sobresaltos como este que ha ocurrido en el censo, por ejemplo. Y eso va a ocurrir en la medida que las organizaciones sociales, el gobierno y lo que es el instrumento político tengan una fluida coordinación. Ese es el secreto. Más que unidad, así, una unidad forzada, digamos, cada uno con su particularidades tiene que tener la capacidad de coordinación porque el gobierno como ejecutivo tiene tareas muy muy uh, importantes que realizar los movimientos sociales también y el instrumento político también entonces estas tres instancias de poder tienen que empezar a coordinar para salir del problema económico consolidar un buen manejo económico para evitar conflictos sociales y en lo político, para dar un horizonte histórico a la población, para decir, el bicentenario nos va a encontrar con estas cosas. Y esto lo estamos proponiendo entre lo que somos el gobierno, movimientos sociales e instrumento político. Creo que ese es el desafío mayor de, de todos, pero sobre todo del gobierno y también del instrumento político. Bueno, Antonio, ha sido un gusto poder conversar. El tiempo en televisión es bastante corto. No va a ser la última tampoco que va a visitar los sede de la Televisión. Ha sí, sido un gusto, Antonio. Muchas gracias y estaremos siempre dispuestos a conversar. Bueno, hemos tenido en el sede de la Televisión al analista político Antonio y Hemos realizado una evaluación y lo que debe de realizar para la próxima gestión el gobierno nacional. Permítanos realizar una breve pausa. Enseguida retornamos con más de su programa Miradas desde la ya.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 Combatimos la sequía con acciones oportunas. Con el Plan de Respuesta Inmediata a la Sequía, el Gobierno Nacional se movilizó a las zonas más damnificadas para entregar más de 3.000 toneladas de ayuda humanitaria en 313 municipios del país. Un equipo multidisciplinario enfrenta esta crisis con la entrega de tanques y aljibes de agua, la construcción de pozos y la construcción de atajados para almacenar agua.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 Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bueno, gracias por continuar con su programa Miradas desde la IA y Cambiamos totalmente de tema y nos vamos a nuestro segmento tecnológico. Vamos a hablar en esta oportunidad de paneles solares en invernaderos. Más detalles a continuación. En las últimas semanas, varias regiones del territorio nacional están registrando intensas olas de calor y sequías que suponen una amenaza para la agricultura, el ambiente y la salud de las personas. En busca de un futuro más sostenible para el sector agrícola, en otros países implementan la denominada energía agrovoltaica, la combinación entre la producción de energía solar y la actividad agrícola en un mismo terreno. ...aprovechando al máximo su extensión... ...y multiplicando las ventajas de ambos. en esas operaciones del día a día... ...de una actividad con la, con la otra... Eh, ...lo que es la propia producción agrícola... ...es eh, similar a, a una producción estándar... ...en cualquier finca o en cualquier explotación agrícola al uso. Dicho sistema consiste en aprovechar... ...una misma superficie de terreno... ...tanto para obtener energía solar... ...como productos agrícolas... Es decir, los paneles solares conviven con los cultivos sobre la misma superficie o incluso con ganado. Y lo que estamos es compartiendo el uso del terreno para tener otra actividad o recuperar actividades que no, fuesen, no serían posibles en un entorno industrial o con una explotación intensiva, pues bueno, pues buscar que las explotaciones que se promueven dentro de nuestra lista tengan un valor añadido. ¿no? Pues bien, sector primario, recuperación de actividades o fijación de población en el terreno, pues porque se está recuperando eh, terreno o suelo para determinadas actividades. Existen varias formas, aunque por lo general la más popular es usar sistemas de soportes fijos para elevar las placas solares varios metros por encima del terreno de cultivo o pastoreo. Así, tanto la maquinaria como los animales pueden acceder sin problema a los cultivos o pastos situados debajo. Asimismo, se pueden instalar paneles solares en el techo de un invernadero o incluso ponerlos sobre cables elevados. ...lo que permite que los paneles puedan moverse si es necesario por distintas parcelas de tierra. Convivimos en un mismo entorno y la naturaleza es necesario gestionarla... ¿no? ...entonces eh, dentro de nuestras políticas de gestión está el hacerlo de una manera sostenible... ...y no hay qué más sostenible que lo que se viene haciendo hasta ahora en el territorio... pues ...tanto del de de sector primario como puede ser la agricultura o la ganadería". Entre los principales beneficios de la energía agrovoltaica a nivel medioambiental destaca la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero en el sector agrícola, además del aprovechamiento y doble uso del terreno para agricultura y energía, aliviando la presión sobre los ecosistemas y la biodiversidad, que son los primeros afectados cuando se amplían las zonas de cultivo. El cambio climático nos está obligando a cambiar a un ritmo acelerado. Por un lado, es imprescindible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la energía solar fotovoltaica es la gran solución a corto, medio y largo plazo. Bueno, en nuestro segmento cultural, Cochabamba se ha caracterizado por ser la capital gastronómica de Bolivia y uno de los platos que no puede faltar es el pique macho. Más detalles con Tatiana. El cochabambino no come para vivir, vive para comer y en esta ocasión le hablaremos del pique macho, este plato tan emblemático de nuestra bella ciudad. Comencemos. Cochabamba es la capital gastronómica de Bolivia por el agradable clima que posee, es acreedora de una gran herencia gastronómica y una fama ganada gracias a la gran variedad de sazones ...aromas, ingredientes, texturas, sabores, colores y grados de picor... ...que se encuentran en la típica gastronomía cochala. El pique macho fue creado en los años 70. Aunque los platos típicos no tienen propietario... ...se reconoce a Doña Evangelina Rojas como su creadora... ...quien dejó el legado a su familia... ...la que continuó con la tradición en su propio restaurante... ...guardando celosamente la sazón original... ...pero cuya elaboración se ha popularizado por todo el mundo... ...con ciertas variaciones según la región y el gusto. Es elaborada con carne picada en cuadros, chorizos papas fritas, tomates y locotos. Antiguamente era preparado con mucho picante, pero fue variando para que sea degustado por todas las personas. Papá, Todos saben hacer, es muy fácil. Aquí el secreto está en hacer la carne. ¿no? Eh, cuando hacemos cocer la carne entre crudo y cocido, ahí es cuando se le ponen los sazones, los sabores para que sea suavito. Entonces eh, muchos usan... Vinagre, otros usan limón, otras mostaza, eso depende del gusto. El secreto mío no los puedo decir porque ya no va a ser secreto. El plato fue creado ante la necesidad de los clientes y grupos de personas que jugaban cacho durante horas y necesitaban un plato para picar entre todos y que acompañara las cervezas. Doña María Quino asegura que el cliente es su prioridad y por ello quiere que los comensales salgan satisfechos y felices del restaurante. Hacer que la población, toda la población le agrade para que pueda pagar conforme y contento de lo que está comiendo. Pique y lápiz, cochabambino, ¿no? que somos cochabambinos, así que vengan a saborear ese sazón rico. El pique macho tiene la capacidad de crear lazos porque con este plato puedes compartir con familia y amigos momentos de alegría y memorias. Soy Tatiana Amador y nos vemos en el próximo programa. Bueno, viendo estos platos exquisitos se nos ha hecho... Agua a la boca y también invitar a toda la población boliviana aprovechando estas vacaciones, dirigirse al departamento de Cochabamba y degustar estos platos exquisitos. Bueno, hemos llegado al final de su programa Miradas de Estelayata. Mi nombre es Alejandro Losa Guzmán. Buenas tardes. <risa> La cuina manta, acá está, acá está.